vivienda de tu ex pareja, por Dios, como pero ella dice que tú la golpeaste y que anteriormente lo habías hecho. <risa> <risa> ni niegas ni afirma las imputaciones en tu contra? ¿Dónde fue que ocurrió el hecho?